Hola a todos, una vez más aquí en TV en TV. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por los likes y gracias por sobre todo suscribirse para recibir nuestras notificaciones. Estoy plenamente agradecido. La gente dice que debiéramos tener un mayor crecimiento. Creo que vamos al compás de lo que dice el tiempo y está llegando la gente que realmente le interesa conocer los problemas que nos afectan como nación. Hoy quiero hablar sobre condiciones para seguir adelante. Es un contexto informativo que quiero abordar con ustedes para orientarlo en diferentes puntos que tienen que ver con la República Dominicana y con el crecimiento del país en un momento que realmente lo necesitaba. El contexto mundial resulta adverso a la República Dominicana en estos momentos con el COVID-19 reactivado en Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba, entre otros países de cercanía. Una peste porcina que parece haber entrado por Haití, situado en su peor crisis política y social y una temporada ciclónica energizada por el cambio climático visto por una importante colectividad científica como causante de irreversibles daños globales al ambiente, sin que exista suficiente consenso en la comunidad internacional para revertir la emergencia sanitaria que nos ocupa. Muy excepcionalmente estos 48.000 kilómetros cuadrados del Caribe, que corresponden a los dominicanos atraviesan por un periodo de índices favorables en el control de la pandemia con reducción de hospitalizaciones, contagios y mortalidad, con una positividad en moderaciones y una curva estadística hacia arriba que pone en pausa la aplicación del toque de queda en importantes jurisdicciones. Los números indican que la vacunación ha obrado para bien, que las precauciones están surtiendo efectos positivos y se atenúa el viento en contra de los quebrantamientos colectivos de conducta que, de, de cuando en cuando, alarmaban y presagiaban lo peor para el pueblo dominicano. El coronavirus es un monstruo ante el cual no se puede bajar la guardia. Los riesgos de retroceso en ese campo de la salud residen claramente en la posibilidad de que los entusiasmos lleven a multitudes festivas al aire libre o bajo techo a cantar victoria antes este tiempo, echando a un lado las mascarillas, los distanciamientos y la higiene. Tranquiliza en ocasiones disminuya el interés de vacunarse, de cuyo alcance mayor depende el logro de la inmunidad de rebaño después de haber estado el país entre los que más ha avanzado en la protección biológica de su población. En el orden económico y monetario, la recuperación de actividades productivas ha superado expectativas a partir de políticas de incentivos con un fluir flexibilizado de recursos financieros que motorizan ámbitos empresariales en un marco de confianza para la inversión que solo en turismo ha fluido como si no hubiere virus en el país. La restitución de dinamismo en zonas francas, diversificadas, con operaciones que enriquecen tecnológicamente el desarrollo manufacturero y crean numerosos empleos con pocas inversiones, es una de las mejores señales de que el país va a Hacia adelante. El empleado promedio de esos parques aparece en los primeros lugares de mano de obra eficiente en esta región cercana al gran centro de consumo que constituyen los Estados Unidos de América. El trabajador dominicano, y todos lo sabemos, de ultramar está en este momento entre los pilares en que se fundamenta el proceso de recuperación de la economía dominicana, muy a pesar de las vicisitudes que los dominicanos estamos teniendo de esta parte del mundo. El crecimiento por encima del 40% en corto tiempo del volumen de remesas que envían desde el norte de América y de otras latitudes de Occidente, pone de relieve a la emigración dominicana como una auténtica fuente de riqueza, calculándose que para todo el año en curso llegará al total de mil millones de dólares, sin los que hubiera sido mucho más difícil enfrentar la multiplicación de gastos para capear la hondura de los problemas asociados al patógeno SARS-CoV-2. A pesar de todo esto, de lo mal el gobierno rata a los dominicanos que estamos allá en los mares. Solamente les interesan los dólares y los euros, pero el trato que se nos da internamente es pésimo, muy malo y lo sabe este gobierno y lo saben todos los líderes eh, dominicanos. Nosotros al parecer solo somos alcancías, tablitas de picar carne para que ustedes allá reciban lo poco que nosotros podemos conseguir acá y muchos de nosotros se están muriendo de hambre y muchos serán llevados a, a la expulsión de sus hogares por la carestía de la renta y eso no se valora con palabras bonitas señor presidente no se nutre el favor que ustedes como nación le deben a todos los dominicanos que un día salimos del país la mayoría a un exilio económico y que nos ven como si fuéramos extraterrestres. Hemos avanzado, es verdad, y estamos avanzando, y también es verdad, pero también debemos avanzar en darle un trato más humano y más acorde con el aporte que hace el dominicano de ultramar. Que no sirvamos solamente para enviar dólares, para enviar euros, y para ir al país y que, los, y que nos exploten en las aduanas. No, señor presidente, cambiar la ruta y tratar mejor a los que viven pensando en un día volver al lar nativo que dejamos por H o por R. Quiera Dios, quiera Dios que el gobierno entienda que nosotros no somos mula de carga, sino la carga que levita. Los dolores de cabeza a los que un día te quedaron afuera. Gracias. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos, aquí en en TV. No se olviden de darle a la campanita y darle a seguir para recibir nuestras notificaciones. Hasta entonces. Contigo.